Esta sección se llama, lo voy a compartir, déjame compartirle esto en pantalla, se llama Ay Memeo. O sea, así me se me llama, Ay Memeo. Eh, no ha más pensado, es Ay con H. Y Memeo, una sola palabra. Eh, Ay Memeo como, aquí, aquí se los muestro, espérense. Eh, ahí lo pueden ver. Hay Ay Memes, me meo". no el otro. Exactamente, Ay Memeo, caballero, no Ay Memeo. No, oh, hay memeo, hay memeo. Y lo que vamos a hacer es ir pasando por, eh, mostrando algunos memes, memes de la derecha y los vamos a comentar. Eh, Giovanni, eh, ahí te puedo ayudar grandemente. Pues yo, yo hace un tiempo atrás dejé de hacer memes porque cuando surgió mm -hmm. Miami, pero quiero retomar los memes. De hecho, eh, empecé con uno este año eh, que puse, mmm, creo que se llama El Nuevo Rasputín donde sí, hago una vi, lo vi. ajá, hago una semejanza entre el indeseable Luis DNRS y sí. San Putin, porque es lo mismo, o sea que cualquier cosa te puede apoyar bastante en este de los memes, podemos, me tiras de la derecha, pero yo te quiero poner el de la el de claro, la derecha. claro, también, como no, pero entonces ahí vamos también. viendo esto, esto es un slideshow de memes que preparé, el primero es este, esto, esto es más bien una denuncia porque si pueden ver ahí es una... Es un post de Saelí, la de archipiélago, que dice en inglés, dice cuando compras bienes cubanos como si tabaco habano y café cubita, estás directamente financiando la opresión de los cubanos. También cuando gastas en hoteles. Esas industrias son manejadas por Gaesa, eh, una compañía eh, que es propiedad del régimen militar. Entonces pone boicot de los bienes cubanos, pone un boicot de los hoteles eh, y todo lo demás. Entonces vemos donde llega esta gente que eh, son tan impresentables que incluso quieren quieren boicotear las fuentes de divisa que garantizan los eh, bienes, los insumos necesarios eh, para, para el cubano que garantizan las medicinas los equipos médicos, los materiales de educación, todas estas cosas tan importantes y, ahí, y ella está mandando a boicotear estos productos como una manera de hacer más recio el bloqueo el bloqueo hacia Cuba es decir ya, el, donde eh, de lo que son capaces esta gente no Vaya, es que no tiene límites, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo del meme este. ¿no? Bueno, yo quisiera yo quisiera decir algo, si me permite. La FARC es el ejército del pueblo y en un Estado socialista todo lo que se colecta se reparte entre todos por uh -huh. tanto, eh, ante, esa, ante esa impotencia de poder destruir ese estado y ese tipo de economía que es lo que realmente están pidiendo a voces, de los lo de la, la izquierda eh, pink y los de la ultraderecha y los y lo del uh -huh. medio eh, un, que haya capitalismo y que haya capitalismo para destruirse realmente el acceso al pueblo a todos los bienes de, de la república, o sea, no es un contexto ni ideológico, es un contexto republicano, que lo dan ellos, o sea, deberes y derechos, y entonces entre los derechos, es el derecho a la educación, a la cultura, a, a, a, a, a, a, a todo eso que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se ataca? A las fuerzas armadas revolucionarias, se ataca al Minin. recordemos que le pasó a Hussein, recordemos que le pasó a Gaddafi, ¿y que no le pasó a Siria? Ojo, Gaddafi se, se, se deja las armas, Exactamente. Y, y, ¿Y qué le pasó? Siria no dejó las armas, se preparó para la guerra y ¿dónde está Siria? Este sí. es el contexto. O sea, se ataca a la FARC para que la FARC deje, no solamente de, de, de, de, de armarse si, para defender el país, sino también que deje de producir para el pueblo, la EJT, por ejemplo. Exactamente. Eh, y, y, y, y entonces, ¿a qué se ataca? A las empresas del Estado. Claro, claro la claro. FARC pertenece al Estado. Claro. Y, y esto y, y entonces, eh, esos productos que por ejemplo, ¿por qué, no, ¿por qué no lo hacen con el Jameson o con el Black Label o, o Johnny Walker, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Si eso son son son iguales, ¿no? Son productos sí. que tú pones en el mercado. Ese libre mercado que ellos pregonizan no existe. Uh -huh. Es una mentira, bueno. ¿entiendes? Claro, exactamente. Bueno, vamos a pasar al otro meme, ¿qué les parece? Bueno, claro. déjame, déjame dime dime, dime, dale, dale. Eh, no, yo iba a decir que eh, eso que ese meme, pues no se sostiene con esta simple, con este simple análisis. Entonces, los 30 millones, quizás 20 en estos momentos, eh, que se le da a la contrarrevolución interna que la da la OSAI, o sea, en el, lo que está en el presupuesto de Estados Unidos sobre, eh, vamos a decirlo así abiertamente, la guerra fría que hay, el diferendo. Eh, esos 30 millones que reciben este tipo de personas, ¿dónde los gastan? Claro, millones. exactamente, eso no, para, eso no va para la dictadura, <ríe> y son exactamente. 30 millones, cuando le mandas un dólar a un opositor, estás gastando claro. la dictadura, ya, ya claro. es lo que quería decir, exactamente, no sé, pero bueno, esto es más, esto es más, una, esto son campañas mediáticas más que otra cosa, vamos al otro meme, aquí tenemos a Margaret Thatcher y dice, el peor enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la realidad. Esto es lo que yo llamo ideología, eh, i, i, ideología de frases de cancomanía. ¿no? Eran la, esas frases que antes se ponían en, en la defensa de los carros o en el espejo de atrás, eh, cosas así, o que uno coloca en la mochila. Mira, mira al revés. Sí, sí, soy exactamente. Ñato, que no dicen no, absolutamente nada. Soñato, pero, pero respiro. Soñato, pero respiro. Buenas, buenas tardes, amigos, a todos. Buenas tardes, abrazo. Buenas tardes, hermano. Eh, pero estas cosas que son vacías, sí. Eh, no, pero, pero, que te decía, pero lo que decía, Giovanni, disculpa que te interrumpa. Esto se responde así sencillamente. Si la realidad es enemiga del socialismo, entonces, ¿por qué siempre ven la necesidad de imponer sanciones y bloqueos y atacar a los países que emprenden un proyecto socialista? No, pero es que Boricua tenía mucha razón, Mira al revés. El peor enemigo del capitalismo no es el socialismo, es la realidad. <risa> pero, mira, pero ahí sí. Mira, Giovanni, sí. una cosa que es y el otro, la, creo que fue la última vez que entró a tu programa. Hablamos sobre esto mismo. Uh -huh. En un principio, los ataques hacia el socialismo, que es como para que la clase trabajadora no llegue a triunfar. No es para seguirla dominando. Es eh, las mentiras, el cambiar el significado a las palabras, a los conceptos. Oh, sí, claro. Todo eso claro. lo cambia. Eh, no, no, no, hay, pues, no hay mejor o, o no hay ideología más cerca de la realidad o que quiere imponer la realidad que el socialismo. Hasta, hasta ha tenido problemas por querer imponer la realidad. Yo, Exactamente. Y, y, uno Yo. Lo, y una de las armas que más se usa contra el socialismo es la mentira. Uh -huh. sí, Diciendo sí, claro. que en la Unión Soviética mataron a no sé cuántos millones de personas, eh, no, por ahí vaya, para qué seguir. Ustedes saben mejor sí, que yo. Eh, sí, sí, yo sí, es quiero... pura. Vamos para el otro quiero decir algo. Dime, eh, dime. Mira, eh, es que se, eh, todos, todos, todos estos memes eh, y esta frase bien, no sé, estereotipada, pudiéramos decir. Eh, todo es ese juego entre, entre dos o tres palabras que son los, las únicas que usan este tipo de personas, este tipo de, de extrema derecha, usan la palabra realidad libertad, democracia y sobre todo libertad de prensa y expresión pero estas dos últimas menos vamos a decir en un contexto menos filosófico vamos a decir, porque cuando tú hablas de realidad, la cosa es más, es más profunda no es esa sencillez lo que hablan porque la realidad si lo vamos a estudiar, puede ser una realidad capitalista y una realidad socialista. Pero la palabra en sí misma no te está diciendo nada. Simplemente sí. es un concepto de lo que puede ser verdad. Exactamente. Es un término vacío. Exacto. Es Yo algo que tú analizas la frase es bien vacía. Tiende a ser ambigua. En el caso de la libertad, y voy a retomar lo que estaba diciendo anteriormente y me sirve de esta misma sesión para decírtelo. Es en el caso cuando de este, de este personaje que que pusiste de Case Patrivi de realizador este, donde fíjate la palabra, el concepto de libertad que tiene ese hombre, todo lo que había hablado, todo ese tecnicismo o todo todo lo que pasó, porque indiscutiblemente es una persona que, que es un intelectual y sabe ha realizado ha hecho cosas dentro del arte, eso no se puede negar, pero donde se como que se derrumba todo esa cosa que digo primero, todo esos concepto es decir que la palabra libertad está estaba como en, en el concepto de lo que es un, un cajero automático no diríamos exactamente y pero pero, pero veamos pero veamos a quién usan en este meme para decir esa esa frase claro, claro, no amargadache claro, eh, o sea miren vamos vamos a entender que ellos en ese momento estaban pidiéndole a los países socialistas que entraran en su mercado en su libre mercado porque el, la esencia del capitalismo es el mercado, y, y el imperialismo ¿no? es el mercado, por tanto ellos querían que entraran en el mercado vamos a hacer un poquito de historia, bien rápido Rusia entró en el mercado está siendo sancionada por estar en, en, compitiendo y yéndosele por arriba a ellos, uh -huh. China entró en el mercado y está siendo sancionado. Por, o sea, todo es un humo, es todo lo que han vendido humo, siempre, todo contiene de humo, así mismo oye, vamos para el próximo meme dice Aquí hay una manipulación burda, ¿no? porque dice Libre Pensadores: dicen, ya no se puede controlar a la gente por la fuerza, y por tanto, para que no perciba que está viviendo en condiciones de alienación, opresión, subordinación, etc., es necesario modificar su conciencia. Y la frase, según este meme, es de Noam Chomsky, lo que es una manipulación total que la derecha use esta frase, porque. Sabemos a quién se está refiriendo Noam Chomsky con esta frase Y no son a los gobiernos socialistas Sino que se está refiriendo al capitalismo Y a los medios de comunicación del capitalismo Entonces usan la frase De un socialista convencido Como Chomsky Y la ponen, la manipulan para atacar el socialismo Y se autotitulan Libre pensadores Y se titulan libre pensadores, exactamente Esto es eh, el absurdo Pero llevado al extremo Vamos para el otro Aquí tenemos, dice, cuando me la, la, ponen la, este el león con el perro o león, no sé qué sea, un perro, ¿no? qué sé yo. Y dice con, con Un león de... destruido. O un león destruido, algo así. Cuando me dicen que en Cuba hay una democracia diferente. Eh, y y pone que esa cara así de tonto porque es que la cara los, los refleja realmente. Esa cara de tonto. Porque para ellos es inconcebible otro modo de ver el mundo. Ellos piensan que el mundo como es, es así naturalmente, es porque así es el orden de las cosas eh, de forma natural. Y es no que, se Cuba, que todo yo... es una creación, que todo, que todo puede ser cambiado, que las cosas se pueden modificar ver de una manera distinta y ellos están rehusando. A la posibilidad de ver el mundo de otra forma. Es que en Cuba es una democracia. Lo, donde bueno, no hay democracia pues, es el capitalismo. Bueno, el poder del acuerdo. pueblo. Así con de fácil. Acuerdo. Exactamente. Sí. El capitalismo que lo que hay, como bien expresa Marx, es una dictadura de la burguesía. Mi opinión en la sesión. Uh -huh. Es verdad, hay una democracia diferente. Se llama democracia socialista. Exactamente. Exactamente. Pero, pero en... ahí vemos. Es decir, que de nuevo, lo, eh, ¿cómo, cómo la derecha tiene esta tendencia. A, a tirarlo todo a un, a una redu un reduccionismo, al absurdo. Eh, primero que el chiste es de muy mal gusto, ¿eh? porque no es ni siquiera gracioso. Entonces eh, y, y es, es, es, va los chistes y, y llevar las cosas al absurdo eh, es, es muy común en ellos Y este otro que dice el socialismo cree que la riqueza es estática y solo hay que repartirla, por eso destruye lo que finge proteger y crea pobres masivamente. La riqueza no es un objeto, hay que crearla para redistribuir. Si no se crece y crea más, solo se destruye. Eh, primero que eh, el capi eh, decir eso es no haber leído o estudiado nada de socialismo, porque el socialismo sí busca crear riqueza. Vale. Habla de cómo utilizar la plusvalía para primero pagarle al trabajador lo que corresponde, pero de parte de ese... Valor que pues, construye el trabajador, eh, utilizarlo también de, de manera común para crear una sociedad más justa, ofrecer los servicios sociales necesarios eh, y demás. Y para esto, por supuesto, es necesario que cree riqueza. Pero además, el país, se habla de la cantidad de gente que ha salido de la pobreza en el siglo XX y quieren atribuirse al capitalismo porque ha sido el siglo de capital, del capitalismo. Pero realmente más de la mitad de esa gente que ha salido de la pobreza en el mundo entero han sido en China. Bueno, <ríe> es decir bueno, que eso es otra manipulación, dime de él. No, eh, eh, bueno, ese meme casi no está ni a la altura de la sección de ahí memeo. Pero bueno, <ríe> hay que ponerlo. Eh, ese, esa, ese, eh, voy a, a resumir hay muchas personas que eh, hablan tanto del socialismo, hablan tanto del comunismo, no saben ni en qué año se creó el manifiesto comunista. Nunca han leído amar. No saben diferenciar ni lo que es la filosofía marxista de, las demás de, de la demás filosofía. Cuando tú estudias amar o, o, o escuchas alguno, eh, o sea, algunos apuntes o... Eh, o estudio de otros filósofos incluso actuales sobre quién fue Marx, lo primero que te tienes que preguntar y, y, y, y, y admirar es que Marx fue y ha sido y no sé hasta cuándo va a ser el filósofo más estudiado por ambas partes eso no se puede negar Marx fue el, el primero que dijo que la filosofía no, eh, eh, o sea, fue el que, el que transformó, el que llevó de la, de la filosofía a un modo práctico, eso es algo súper importante, por eso no existe un ni techismo, ni un canianismo no existe un marxismo que fue capaz un, un método filosófico de crear una revolución pregúntense atrás, dentro de tantos filósofos, vamos a empezar por Aristóteles ¿cuál ha sido el único que ha sido capaz de revolucionar y llevar un, un concepto, un pensamiento a crear una revolución mala o buena o regular como sea se hizo una revolución no, es en el parte, pensador más influyente de la modernidad pero de lejos exacto pero vamos a hacer la tarea único. entonces vamos cuando, a hacer la tarea entonces cuando ves este tipo de memes lo que te está dando es la ignorancia pero una yo no sé hasta dónde puede una persona sin haber ni tan siquiera estudiado nada ni leído nada es reproducir esa cosa no, no, no, no, ese no es un ignorante Ese es un fascista Y, y voy a hacer la tarea es un, es, es un economista de ocupación Es nieto del ministro del aire de Franco uh -huh. eh, Lo emplea Y es Business School Repsol, Enagas, ABM AMRO, PINCO Institute of Misses O sea, uh, lo, emplea, lo emplea Eso es El Mises Institute Eso es el la derecha de la derecha. Exacto. Eh, vive en Londres. Uh -huh. y, y este señor es el, el ideólogo del Partido Popular en España. Uh -huh. y, uh -huh. eh, y O sea, ese tipo es un energúmero fascista sí, sí, que, claro. que, que, que tiene que decir eso para para poder sobrevivir. Lo vemos, es un, es un tipo muy paralelo, muy, eh, muy a la altura de Eduardo Inda, y, y de todo esto en el gúmeros españoles que, que, que, los, que, que se dicen demócratas y viven un, son súbditos de un rey así Exactamente. es fácil el, el instituto maices eh, eh, eh, nada más que, que un instituto se diga que un instituto de investigación lleve ese nombre debe ser un bochorno maices fue un racista total que creía a, las pers a los negros y a, los, y a las personas de color como inferiores así lo escribió, así lo declaró eh, eh, es decir, y, y que un instituto lleve el nombre de ese presentable Eso es y además, y además además que, que, que como un gran demócrata ¿eh? y además, y además que es el, el instituto que promueve la, la escuela austríaca de economía. Eh, sí, Ojo. claro, claro, claro, Mira, claro. <risa> ahí este, este es el último que dice: Algún historiador sabe, eh, este está gracioso, eh, te voy a decir, algún historiador sabe si durante el bloqueo continental. Napoleón le vendía pollo a los ingleses. <risa> está gracioso, ¿no? La, eh, está la gracioso en referencia al pollo que le venden Estados, sí, Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí, está gracioso, está gracioso porque eh, eh, ellos, eh, ellos, de nuevo, eh, sacan una frase de, de, de Canel sobre, el, sobre la limonada de contexto para reírse, pero ellos, para ellos, eh, eh, el pollo sí es la base de todo. Son luchadores de sí, sí, Todas las críticas son por la cola en pollo. Porque se vende pollo, no hay bloqueo. Por el, por el pollo se contagia el virus. Eh, el pollo, el pollo. No saben salir del pollo. No, ¿Qué obsesión no, tienen con el pollo, chico Pero Una además, transición, además transición, ¿qué obsesión Johani... tienen por el pollo? Y no ven lo que pica el pollo. No lo entiendo Giovanni, eh, lo que los historiadores sí saben, que el bloqueo continental, Inglaterra se salvó por Rusia. Eso sí se sabe, sí, eso sí sí se sabe porque Rusia fue la que rompió el bloqueo continental. Exactamente. exactamente. Mira, está, está interesante porque me va a dar pie a decir algo que apenas se comenta en las redes. Eh, esta onda, cuando a ti te dicen, no, porque dónde está el bloqueo, porque... Estados unidos le vende pollo porque estados unidos le ha vendido medicina etcétera etcétera algunas licencias que se han tomado pero vamos a preguntarnos por qué estados unidos tomó ese tipo de licencia y por qué eh, está haciendo eh, en los últimos tiempos todo esto ¿no? desde el punto de vista de intercambio y, y economía eso hay una parte en que anestesia internacional condena precisamente porque es eh, una de las violaciones más grandes que se pueda decir cuando, cuando alguien quiera saber si en Estados Unidos se violan los derechos humanos, simplemente tiene que acudir a eso, al bloqueo que le impuso o al embargo, si lo quieren llamar más suave, que para mí es un bloqueo, a, a Cuba. Entonces, eh, siempre se ha condenado eso. Estados Unidos, en los últimos tiempos, pues, ¿qué hace? Relaja un poco eso, habla un poco eso pero ya como para eh, como una forma de, de, de salirse un poco de aquello. No me condenen a mí. Mira lo que yo estoy haciendo. No es que lo están haciendo por bueno. No es que quieren ayudar al pueblo cubano, Eso lo sabe cualquiera. Pero el problema es que también vender pollo o darte algo o darte no, porque hay que comprárselo. Eso no significa todo lo otro. El embargo es algo mucho mayor. Es un monstruo más grande que lo que puede pasar eso, eso es una pequeñez, lo que, te, lo que están defendiendo o diciendo que, cuando a mí me dicen algo, cuando ya yo voy a, en una discusión y me sacan eso del pollito y la cosita salió, lo primero que tú no sabes ni lo que es un embargo tú no sabes ni lo, ni lo que es la OFAD, ni, no, ni, ni, tú, ni tú sabes, eh, el, no te has leído ni, ni, ni la ley del de, eh, tercer artículo de la Herbuto, entonces de qué estamos hablando, yo honestamente cuando me, me topo con gente así, ya a, a, a, hasta ahí termino porque ya yo veo que, que, que es simplemente o ir a todos lados o, o al estúpido o al cabo de malanga del ECEP como alguien de Chá lo dijo. En cuanto a alguien que también porque a mí me gusta, ido interactuar también con el Chá, hay un señor que se llama Ernesto más hay que exponen y que no hemos hablado y es muy importantísimo decirlo aquí, eh, que el socialismo como tal tuvo una segunda guerra mundial. O sea, uh -huh. no sé, se, no, es que ni, ni en Cuba ni en ninguna parte el capitalismo siempre le ha puesto el pie de tal manera que no ha podido dejar de desarrollar el sistema. Exactamente. Y cuando, cuando se le ha ido de las manos, porque el capitalismo no ha podido penetrar, tienes el caso de China y del, el, yo siempre digo el heroico pueblo vietnamita, uh -huh. lo que ha hecho. Entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? Exactamente. Pero ampliar esto. O, pero déjame además, ampliarte. una cosita más, espérate, una cosita más, que en el caso de Francia e Inglaterra, estábamos hablando de dos potencias navales de la época donde no había una simetría de poder tan dispareja como hay entre Cuba y Estados Unidos. Pero hay otra cosa, no solamente la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se extrapola a la Segunda Guerra Mundial, una guerra civil con más de nueve ejércitos sufrió la Unión Soviética sí, empezando bueno, eso, la, la Unión Soviética. Ahora, ahora, espera, que no me cambie el tema ahora. Vamos, vamos, vamos a quedarnos en esto, que estamos en la sección de Aime Meo. ¿eh? Señores, sí. espero que les haya gustado eh, esta sección Aime Meo. Eh, ¿no? Todos los días la, la vamos a ir haciendo. Es más, me gustó la idea esta de hacerlo con ustedes, ¿eh? yo lo iba a hacer solo. Eh, pero se me olvidó hacerla y me recordé bastante y hacerlo con, con panelistas me parece fantástico así que creo que vamos a hacer eso eh, los no, no. invito eh, también que cuando vean memes así de la derecha me los compartan ya sea por Facebook, por Whatsapp me los compartan para tener el material no porque esto es todos los días caballero entonces mientras más fácil me sea encontrarlo eh, pues mejor ¿no? Eh, menos tiempo, más tiempo que le puedo dedicar a preparar otras cosas. Y diciendo eso, entonces creo que este era el último, sí, ya ese era el, el último slide de la del, del PowerPoint que hice.